Bueno, hola, ¿cómo les va? Yo soy Marcelo, Marcelo Cheiro Díaz eh, Y nada, ya me conocen ustedes, soy Kumpa eh, Acá, en el corazón, Néstor, Cristina, Perón, Evita, por supuesto Soy peronista, kirchnerista eh, y me encanta la política, sigo mucho la política, eh, además de eso eh, me encanta hacer astrología política, soy astrólogo, me gusta la astrología, eh, la enseño gratuitamente a través de eh, este canal de YouTube todos los martes a las 22 horas. Eh, doy clases de astrología y por eso te invito a que te suscribas al canal ahí abajo tenés un botoncito abajo justo de acá de esta imagen tenés un botoncito que dice suscribirse, suscríbete, me haces un favor para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, así que si sos peronista, si sos kirchnerista eh, y querés suscribirte, me haces un gran favor. Eh, también le das clic a la campanita y pones todos para que te avise eh, cada vez que yo subo un nuevo video. Si querés también me puedes seguir en Instagram, arroba Marcelo cheiro Díaz. Eh, que pronto voy a empezar a subir también mucha información ahí. Eh, bueno, este video ¿por qué lo hago? A lo mejor queda un poco largo. Pero eh, quiero mostrarles dos cosas. Ustedes saben, desde las redes atacan por todos lados a los gobiernos nacionales y populares eh, ustedes saben que no hay un solo ámbito desde donde atacan porque cada uno vibra mejor con algo algunos, la gran mayoría vibran bien con los informativos y entonces se encargan de subir noticias falsas las famosas fake news. <coughs> eh, otros vibran bien con, con otras cosas. Como la astrología o el tarot o las ciencias de eh, anticipación. Eh, estuve viendo en estos días que los mismos que dijeron que la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner perdía el 27 de octubre o que iban a un balotage o, o sea, que no acertaron a propósito o no su conciencia lo sabrá pero que no acertaron ...en lo que dijeron, en su predicción, esos mismos están subiendo hoy videos augurando que Alberto Fernández no termina su mandato, que Alberto Fernández eh, se va antes, que renuncia, que queda Cristina Kirchner... Que el país vuelve todo un, eh, un nada. <coughs> y, y entonces eh, yo me fijé. Me fijé muy profundamente en la carta de Alberto y en la carta de Cristina. Me anticipé hice las cuatro revoluciones solares para cada uno ¿qué son las revoluciones solares? bueno, el momento en el que el sol vuelve a estar en el mismo lugar que estaba justito en el momento del nacimiento entonces eso lo que nos dice es cómo va a ser todo el siguiente año. Eso me muestra qué va a ser Alberto, cómo le va a estar yendo en su vida personal y en su vida profesional. Su vida profesional es la vida que va a llevar. ...como presidente. Y la verdad que ya... ...anticipándoles... ...por las dudas que los aburre ...y no quieran escuchar todo el video... ...porque este va a ser un video un poquito largo... ...la verdad que le va a ir muy bien. La verdad que todo lo que están subiendo... ...información... ...de que Alberto no va a terminar su mandato, que Alberto se va a enfermar o que a Alberto le va a pasar algo, están o siendo deshonestos o están haciendo una lectura errónea. Y hoy por hoy puedo hablar con esta autoridad porque todo lo que vengo diciendo ...desde el 9 de julio... ...en que Argentina cumplió años... ...el 9 de julio... ...que yo ya dije... ...que Alberto y Cristina ganaban... ...en esa carta... ...la pueden buscar, está acá en el canal... Eh, ...todo se vino... ...dando... ...así... ...tal cual... ...de hecho... Todas las cosas que yo digo, la gran mayoría de las cosas que yo digo, las veo en la carta natal. Pero antes escucho a alguien, antes de hacer el video escucho a alguien que se los recomiendo que miren su canal. Se llama Alejandra Deep. Eh, el canal se llama igual que ella, Alejandra Deep le puso su nombre al canal, lo pueden buscar así, Alejandra D.I.P. Eh, y se suscriben de paso al canal de ella, ella hace calendario maya, en vez de hacer astrología tradicional como yo, hace calendario maya. Y yo la vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, ella es también... Peronista, kirchnerista eh, Bueno, no sé, nunca dijo que es peronista Sí que es kirchnerista Y que es cristinista Así que por las dudas no quiero poner <risa> Palabras que ella no dijo Yo por lo menos no la escuché nunca eh, y, y siempre se cumplió Todo lo que ella dice Desde el calendario maya Por eso yo Hago la astrología tradicional, pero desde, eh, pero comprobándolo, discúlpenme, desde este otro método. Entonces, yo eh, lo que hago es mirar en la astrología tradicional, que es la que yo hago, la astrología caldea, la astrología de los 12 signos del zodíaco, eh, y confirmar mirando los videos de ella. Bueno, ella todavía no se adelantó tanto, así que esto lo estoy haciendo netamente desde la astrología tradicional. Pero lo que quiero es llevar tranquilidad, a los que apostamos a que Alberto y Cristina van a volver a poner de pie a la Argentina porque todas esas noticias que están saliendo de parte de algunas personas son falsas o están haciendo una lectura errónea a propósito o no Bueno. No me demoro más porque va a ser un video largo eh, y vamos directamente a ver la carta natal, las cartas natales. Por favor, suscríbete al canal. Ah, y si te gusta, dale like al video y déjame un comentario. Déjame un comentario de qué opinas de Alberto y de Cristina. Bueno, acá tenemos la carta natal de Alberto, ya la habíamos visto, ya habíamos visto varias cosas, una es que es ascendente en Pisces, por eso eh, siente tanto cariño por, por Néstor y por Cristina y por Alfonsín, tres piscianos porque Cristina, a pesar de que ella, yo la escuché en un reportaje, dice que es de acuario, ella no es de acuario, ella es de Pisces, su sol estaba a 0 grados, creo que 26 minutos de Pisces, o sea, ya había entrado al signo de Pisces en el momento en que ella nació. Eh... Ascendente Pisces es... Es muy especial porque Pisces eh, es la magia por excelencia porque es lo interno y es eso que sacas desde adentro y que sale con toda la fuerza y que sale muy preparado. Eh, su sol está en casa 2. Quiere decir que todo lo que tiene que ver con bienes, con, eh, con la economía, en este caso pues estamos hablando de un político, él lo maneja muy bien. Lo maneja, como él dice, desde... Eh, un, desde la heterodoxia, no desde la ortodoxia ¿por qué? porque su mercurio está retrógrado cuando él nació eh, lo cual es muy bueno para el país esta carta yo ya la hice hay otros videos en los que yo hablo de toda la carta eh, de él, él tiene medio cielo en Sagitario, eh, con Júpiter en, en conjunción con su medio cielo, por lo tanto, eh, este año que Júpiter estuvo en Sagitario era un año muy positivo para él, para todo lo que tuviera que ver con lo profesional, es una de las cosas que a mí me indicó que iba a ganar la presidencia, y que iba a ganar en primera vuelta, porque Júpiter es el gran benéfico. Y... Eh, por eso es un gran profesor, porque tiene ese medio cielo en Sagitario. Sagitario, entre otras cosas, es el filósofo. Eh, es el, el que apunta bien y tira la flecha a lo más alto, eh, bueno, entre su signo Aries y eh, su medio cielo en Sagitario, que ustedes saben Sagitario, la representación de Sagitario es el centauro, que es mitad hombre y mitad caballo, o sea la fuerza del caballo y el raciocinio del ser humano, eh, la fuerza física y la fuerza mental sería eh, junto con Aries que su planeta regente es Marte él lo tiene muy bien ubicado en la casa 4 en Géminis en un, eh, en un muy buen aspecto con su sol lo cual indica que él no va a tener problemas de falta de energía. No va a tener problemas de salud. No va a tener problemas de cansancio. ¿sí? A lo largo de su vida. Problemitas de salud. Y sí. No va a tener grandes problemas de salud. <coughs> eh, siempre tiene como por arte de magia, de dónde sacar la energía. Pero además, eso, ese Marte en Géminis, hace que cuando él se propone algo, nunca, nunca, nunca renuncie hasta que lo logra. Y él se propuso poner de pie a la Argentina. Y lo va a lograr. Ahora vamos a ver las cuatro solares de él. ¿Sí? Esta es la solar de este año. ¿Sí? Entre... El, eh, yo ya les conté que uno cumple años, puede cumplir años el mismo día en que nació, un día antes o un día después. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sol eh, se mueve 52 minutos por día. O sea, tiene, recorre 360 grados en 365 días. Y si nosotros vamos a buscar el momento del año en el que el sol estaba en el mismo lugar eh, ...que cuando nació esa persona, ese sol eh, no siempre cae el mismo día. En este caso, en el 2019, el que nació el 2 de abril a las 4 y 30 de la madrugada... ...el sol volvió a estar este año en el mismo lugar, a los mismos grados y minutos... El primero de abril del 2019, o sea un día antes, pero a las 18.21 de la tarde. Lo cual hace que su medio cielo esté en Géminis este año, su ascendente en Virgo, y el Sol en Casa 7. Casa 7 es la casa de las asociaciones. La casa de la pareja también, cuando vemos sinastrías. Eh, pero bueno, estamos hablando de un político y estamos hablando no de su vida privada, sino de su vida pública. Esta casa 7, este sol en casa 7, en conjunción con Quirón, que es el estado de conciencia de sanación, es, él sana las asociaciones y logra la unión. Él logró durante todo este año de él, que va a terminar en abril del año que viene, del 2020, unir a el 90% del peronismo y con eso presentarse a las elecciones y ganarlas. Él tenía el éxito asegurado. Seguramente esto Cristina no lo sabe porque se nota en ella que no le interesa la astrología. Porque de hecho ni siquiera sabía bien de qué signo es. <ríe> Entonces eh, se nota que, que no le interesan eh, estas cuestiones. Pero... Eh, ella seguramente lo hace desde su conocimiento, desde su energía, desde que, y, y lo hace muy bien. Además, no necesita ninguna guía astrológica para saber hacerlo. Pero si Cristina me hubiera preguntado o le hubiera preguntado a algún astrólogo, seguramente le hubieran dicho, para tener éxito este año, asociate con Alberto, porque es el hombre de éxito en este año. Porque además, Júpiter, durante todo este año, estuvo tra transitando el signo de Sagitario. El mismo signo en el que estaba cuando él nació. Entonces, este es un gran año. ¿Y es un gran año para qué? El ascendente en Virgo le indica para el servicio. Para estar al servicio de los demás, de la República, ser el presidente. O sea, en conclusión, eso. Problemas de enfermedad ninguno, casa 6, la casa de la salud en acuario, mejor que nunca. ¿Cansancio? Puede ser un poco de cansancio, no llega a ser ni siquiera fatiga, o sea cansancio porque está con ganas de hacer muchas cosas y está haciendo muchas cosas, ¿sí? todo este año hasta abril del 2020. Ahora, vamos a ver cómo le van en abril del 2020. Porque en abril del 2020 va a estar cumpliendo más o menos sus primeros 100 días de gobierno. ¿sí? Eh, a ver, 100 días son... Eh, enero, febrero, marzo, 90 días, y sí, ciento y pico de días de gobierno. Bien. Entonces, vamos al... Primero de abril del 2020, a las 0 horas, 6 minutos, <coughs> va a estar cumpliendo años Alberto Fernández. Y el año que viene, él tiene a, el día de su cumpleaños, va a tener un estelium decimos, una conjunción planetaria muy grande o sea cuatro planetas actuando juntos que son Saturno, Júpiter, Plutón Marte estos cuatro planetas en trígono con Venus su ascendente en Capricornio a 0 grados 19, para este año, ¿no es cierto? Su ascendente en Capricornio a 0 grados 19 minutos, esto que ven acá, junto con esto que es el Nodo Sur, que decimos que es el Dharma, lo que ya trae ganado, le asegura todo un año, o sea, hasta el 2021, de éxitos, éxitos y éxitos. sí con esfuerzo, sí con entrega, pero éxitos. ¿Cómo va a estar su relación con su socia? ¿Su socia quién es? Su vicepresidenta. Mejor que nunca. Plano sentimental, luna en cáncer. Van a tener más unión que nunca. Y claro que ellos, los dos, ...van a charlar, debatir sobre las cosas que hay que hacer... ...y los dos se van a escuchar, ¿sí? Claro que Cristina va a ser una partícipe completa... ...va a ser una vicepresidenta de verdad, ¿sí? Ya la conocemos, ¿cómo es Cristina? Bueno, la relación entre ellos, mejor que nunca inmejorable casa 7 se acuerdan que les dije la casa de las asociaciones casa 10 la casa de la profesión en virgo está al servicio de los demás y está bárbaro casa 6 la casa de la salud cómo va a estar Alberto mejor que nunca más feliz que nunca casa 6 centauro con venus en Trígono, Venus es el planeta regente de Tauro, o sea, que está en su domicilio. En Trígono, con Saturno, Plutón, Júpiter y Marte. O sea, mucha energía para hacer todo lo que quiere hacer. Eh, casa 4, la casa de... Eh, de, del hogar, en este caso yo lo leo como el país porque estamos hablando de un político y un político eh, con grado de presidente, eh, la casa, eh, su hogar es el país, es todo el país y su familia es todos los habitantes. Bueno, con grandes acuerdos por este Neptuno y este Mercurio acá en conjunción con Quirón el estado de conciencia de sanación en conjunción con el sol. O sea, empieza a sanar las cosas. ¿Y saben qué? Esta casa 5 en Aries, con Urano, en Tauro, acá dentro de esta casa 5, me habla de que logra a través de cosas muy innovadoras unir a todos los argentinos con un propósito definido. Bien, 2020. Por supuesto que esto yo ahora lo voy a hacer rasgos generales y una vez que Alberto asuma que sepamos bien cuál es el día y la hora en que asumió, yo voy a hacer la carta de los distintos años de su gobierno combinándola con sus revoluciones solares. ¿Sí? Pero para que ustedes vean cómo nos venían mintiendo, ¿sí? Eh, 2021. ¿Sí? 2021. Va a cumplir años en el 2021, el primero de abril del 2021, a las 6.02 de la mañana. Ascendente de esta carta, Pisces. El Sol en conjunción con Venus y con Quirón en Casa 2, en Aries. Empieza a crecer eh, lo económico ya está en un momento en el que se sanó todo el desastre que dejó este anterior gobierno y empieza el crecimiento. Bien, medio cielo en Sagitario, eh, con luna en Sagitario, ideas nuevas, eh, sentimientos de, de unidad, de hermandad, de amor, que explotan eh, de la mejor manera. Eh, ¿Qué más podemos decir? Casa 4, el país, en Géminis con su eh, Mercurio con su Marte su propio planeta regente en sextil a su sol eh, y, y a Venus que están en conjunción con el Quirón en eh, Casa 4 en el país ¿saben qué quiere decir esto? que en el 2021 gana las elecciones de medio término gana Alberto y Cristina, las elecciones de medio término del 2021. Si bien él no se presenta, pero todavía va a haber mmm, mayor mayoría, perdonen por la redundancia, en ambas cámaras. Gana la, eh, las elecciones de medio término y las gana porque el país va a estar creciendo. 2022, primero de abril del 2022, 11.50 de la mañana, va a estar cumpliendo años. <coughs> Disculpen. Ascendente Tauro, medio cielo piscis dentro de su medio cielo Júpiter y Neptuno en conjunción. Eh, 2022. Un año espectacular para su profesión. Pero un año en que él saca la varita mágica de dentro de él para producir alta magia, diría yo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente es el año, el 2022 es el año que pone a la Argentina y a todos nosotros de pie que lo vamos a hacer entre todos como dice él, sí, sí, por supuesto pero él es el presidente sigue siendo el presidente eh, su asociación sí, con Cristina sigue perfecto todo eso si ustedes ven acá abajo no hay planetas, todos los planetas están acá arriba. Lo que quiere decir es que todo lo que se vino sembrando empieza a cosecharse. Año espectacular para Alberto Fernández. Y si a Alberto Fernández le va bien, nos va bien a todos los argentinos. 2023, el último año de gobierno de él, de este mandato, ¿sí? De este mandato, porque les adelanto que hay un segundo mandato de Alberto, pero de este mandato, el último año. Ascendente Leo, brillo total. Eso significa que va a estar brillando. Nuevamente, todos los planetas afuera, excepto uno, Plutón, que es la transformación, renacer de sus propias cenizas. ¿Sí? 2023, él se rehace. ¿A nivel qué? A nivel del servicio que está cumpliendo. Sí, ¿A nivel qué? A nivel salud, va a estar muy bien, va a estar muy bien, ese Plutón le da mucha energía, le da como el ave fénix, renacer de sus propias cenizas, sí y claro, cuatro años de gobierno tienen su desgaste, ¿Sí? él, eso lo va a usar a favor de él y va a estar mejor que nunca. ¿Sí? Eh, casa 10 casa de la profesión ¿sí? en Géminis nos augura un segundo mandato ¿sí? Géminis, los gemelos 2. viene otro mandato de de Alberto el 10 de diciembre del 2023 va a volver a asumir como presidente eh Sol en, en Casa 8 junto con Júpiter, Mercurio y Quirón, todo en conjunción, está iniciando una nueva etapa y positiva. Está cerrando definitivamente todos los desastres que vivimos en estos últimos cuatro años acá le está dando está haciendo el broche final el cierre para realmente empezar una etapa muy positiva hasta acá la carta natal con las cuatro revoluciones solares de Alberto Fernández, que nació el 2 de abril de 1959 a las 4.30 en Buenos Aires. Ahora vamos a ver la carta natal de Cristina Fernández de Kirchner. Para los que hablan tonterías. A propósito o oh no. Cristina, como yo les decía, tiene sol. A cero grados, 41 minutos, perdón, me había equivocado antes, les había dicho a 26 minutos. 41 minutos de Pisces. Ella es pisciana. Sol en casa 10. En conjunción con Mercurio. ¿sí? Eh, eso es lo que la hace tan inteligente y tan brillante en lo que ella eligió ser. Y tiene medio cielo en... Acuario, o sea casa 10 en acuario por eso ella hace, es capaz de ser la estadista que es no hay nadie que haga mejores lecturas políticas que un medio cielo en acuario con el sol y mercurio ahí adentro eso es ella, es la gran estadista tiene ascendente en tauro con Júpiter y la Luna en conjunción en Tauro. Le gusta lo que hace, ama lo que hace, siente lo que hace. Las cosas que hace, los hace desde las venas, eh, desde las entrañas, decimos nosotros. Lo hace porque ama cumplir con ese servicio a la patria. No hay intereses personales en ella, digan lo que digan, los demás. Casa 6, la casa del servicio en Libra. Eh, una conjunción de Neptuno y Saturno que la hace muy estricta, por eso ella es tan estricta. ¿Sí? Eh, ella es capaz de transformarse por completo. Ella es capaz de transformarse desde el, el interior. Tiene casa 8 en Sagitario. Desde lo interno transformarse y renacer todas las veces que se le antoje. ¿Sí? Todas las veces que necesite hacerlo. Y eso fue lo que hizo ahora. Cristina va a estar bien de salud, al igual que Alberto. Lo que estoy diciendo, estoy mirando la carta natal de toda su vida. Entonces, por supuesto, problemitas de salud puede llegar a tener, eh, igual que Alberto. ¿sí? Nada grave, nada que los lleve, lo que quiero decir es nada que los lleve a extremos de no poder cumplir no estoy hablando de muertes las muertes yo siempre digo se las dejo a papá Dios él sabrá cuando alguien tiene que vivir cuando tiene que morir pero estoy hablando de temas de salud eh, bien, vamos con la solar la solar de este año de Cristina del 19 de febrero del 2019 al, no sé qué fecha, al 19 de febrero del 2020. Eh, ella tiene ascendente este año en Aries. No es casualidad que haya elegido acompañar en la fórmula a, a presidente a un ariano y ella como vice. No es casualidad. Este ascendente tiene una conjunción en su casa 1 de Marte, el planeta regente de Aries, y Neptuno, la innovación, lo nuevo. En trígono con la luna en Virgo. Lo nuevo respecto a qué? Al servicio. ¿En dónde? En el país, casa 4. El país, porque es una política. ¿Sí? ¿Qué hay gran brillo en el país? En Leo, casa 4, en Leo. ¿Sí? Ella ganaba la elección y por supuesto Júpiter en Sagitario en su casa 8. Por supuesto que ganaba. El sol en casa 10. La profesión donde más brilla, ¿sí? En esta revolución solar de este año. ¿Problemas de salud? Ninguno. ¿Preocupaciones familiares? Sí, varias. Ahí es donde yo puedo ver su preocupación por eh, Florencia principalmente igual hice la carta de Florencia Florencia va a estar muy bien le va a llevar un tiempo más el tratamiento pero va a estar muy bien y Cristina ahora el 11 de noviembre cuando regrese de Cuba va a traer buenas noticias respecto a Florencia un Año mágico para Cristina. Un año de grandes cambios. Eso fue este año. Y claro, grandes cambios. O sea, pasó de ser una perseguida política, como lo era, a vicepresidenta de la República. Nada menos y nada más. Bien, 2020, o sea, a partir del 19 de febrero, <coughs> casa 10, la casa de la profesión, ella ya va a ser vicepresidenta de la república en este momento, bueno, se va a mantener en ese puesto, en ese lugar. Ascendente en cáncer, va a estar muy sensible a todo lo que pase alrededor y va a estar ayudando mucho. En sociedad, ¿con quién está en sociedad? Con Alberto, que es el presidente. ¿Sí? Excelente relación de sociedad, con mucho respeto, con muchas ideas, con, mucha, con mucho trabajo conjunto, excelente trabajo de sociedad. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo mismo que les decía antes, excepto un planeta, Marte, que está por debajo de la línea del horizonte, todos los demás planetas durante todo el 2020 hasta el 19 de febrero del 2021 en la solar de Cristina van a estar encima ningún problema de salud va a estar muy bien y va a estar ejerciendo su lugar para lo que la elegimos para vicepresidenta de la república que va a estar trabajando mucho, muchísimo va a estar con más energía que nunca 2021 Ascendente Sagitario, ¿sí? Solo en casa 5 vuelve a ganar las elecciones. O sea, ella y Alberto no se presentan porque son elecciones de medio término, pero si sí gana el, eh, el grupo de todos, <ríe> eh, por llamarlo de alguna manera, el frente de todos, ganan ellos. Vamos a tener amplia mayoría en el congreso. Eh, Cristina va a estar muy dedicada a, eh, a apoyar a Alberto en algo nuevo que empieza en Argentina. Vamos a ver, Alberto dijo, por eso no, no quiero hablar de eso, porque Alberto dijo que él va a gobernar con la constitución que hay. Pero yo no sé si no va a haber un cambio de constitución o algo que se le hace a la constitución, que además sería momento de hacerlo. De salud, pero mejor que nunca. Casa 6 en Aries, con más energía con más fuerza con más todo luna y Marte en conjunción en Tauro na nada o sea una carta espectacular para Cristina y medio cielo en Leo o sea va a brillar en eso que está haciendo eh, que es ser vicepresidenta de la república al fin pobre Cristina le toca eh, cosechar todo, lo, todo el amor que sembró. 2022. Ascendente en Acuario. Medio cielo en Escorpio. Eh, sol en casa 1. Júpiter en casa 2. En cúspide de casa 2. Eh, casa 4 del país con muchas innovaciones en Tauro, mucha creatividad para innovar vienen nuevos aires, buenos aires, eh, muy fortalecidos económicamente el país eh, y ella muy tranquila. Eh, durante este año puede estar sintiendo una baja de energía, puede estar sintiéndose no tan bien de salud eh, y va a necesitar hacer reposo pero no va a ser nada grave Nada grave, estoy hablando del año dos mil veintidós. Su familia, muy bien, todos, 2023. ascendente en Aries, un nuevo comienzo. A mí. Esto me dice que no sé si Cristina va a ser la vicepresidenta de Alberto en el 2023 o va a decidir volver al Senado como senadora eh, o va a tomarse su tiempo muy merecido de descanso, ¿sí?, eh, porque está empezando una nueva etapa en su vida. Una etapa que profesionalmente, la casa 10, tiene que ver, eh, está en Acuario, el Sol en casa 10, con la Luna en conjunción, y Saturno, Mercurio, está ahí, tiene que ver más con el disfrute de ella, ella disfruta mucho de lo intelectual, de leer, de ver películas, ¿sí? Eh, y yo creo que va a seguir estando como asesora, como eh, algo, pero eh, creo que no se va a volver a presentar como vicepresidente. Eh, simplemente va a dedicarse a a descansar como se lo merece ya ordenó el país y tiene derecho a, a descansar eh, bien, pero tenemos presidente y vicepresidente completamente saludables y que van a sacar al país adelante no, eh, se hizo largo, yo les dije que se iba a hacer largo, pero eh, para mí era muy importante poderles decir esto, porque mucha gente me mandó mensaje diciéndome, pero cómo va a estar, porque ya, porque andan diciendo eh, los tarotistas, los astrólogos, las astrólogas, las tarotistas. Eh, de acá, de allá, qué sé yo, que Alberto se enferma, que Alberto se muere, que de Cristina lo saca, que no sé qué, bueno, to toda la fake news, como le dicen ahora, todas las noticias falsas, que también por este medio se prestan esta gente para decir esas cosas. Entonces, eh, yo quise hacer este video. Por supuesto que... Eh, lo ideal es irlo haciendo año por año no hacer los cuatro años todos juntos pero pero yo para que ustedes sepan cómo vienen las cosas son cuatro años el primer año por supuesto que van a tener mucho trabajo más ellos que nosotros porque eso es otra cosa que dicen. ¿El país lo vamos a tener que sacar adelante entre todos? Es verdad. Es completamente cierto. El país lo sacamos adelante entre todos. Pero no sufriendo, como nos quieren hacer pensar que hay que hacer. Sino trabajando. Por supuesto, vamos a tener que trabajar. Pero es que nadie está pidiendo plata de arriba. Todos los que, lo que quieren es que haya trabajo. Pero Macri cerró 2, 3 millones, no sé cuántos, de puestos de trabajo en estos cuatro años. Entonces, ¿cómo pueden decirnos que somos vagos? Cuando en realidad no conseguimos trabajo. Porque no hay, porque se cerraron. Entonces, Alberto va a encender la economía. ¿Qué es lo que va a costar? Va a costar que vamos a tener que ir a trabajar, por supuesto. Pero no va a ser sufrimiento. Vamos a empezar una muy buena etapa para Argentina. Y como les digo en el video de salto cuántico, el anterior video, se los voy a dejar acá eh, en un link para que lo escuchen, eh, que a partir del 21 de diciembre del 2020, 21 de diciembre del 2020, no del 2019, ¿sí? el planeta hace un salto cuántico. Y Argentina va a brillar como nunca. Gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Eh, si me dejan un comentario abajo me reayudan porque el algoritmo de YouTube lo que dice es ay, si hay muchos comentarios entonces lo publicitamos porque interesó el video. Si se suscriben al canal ni les cuento todo lo que me ayudan. Si le dan click a la campanita y le marcan todos, les va a avisar cada vez que yo subo un nuevo video. Y si le dan like, también me ayudan. Les mando un abrazo muy grande a todos. Eh, como me gusta decir a mí, nos amo. Eh, y, y nos volvemos a encontrar en cualquier otro momento.